Bueno, buenas noches, estamos aquí ya en la sesión 6, puse. No, siete. sesión 7, ¿no? Ah, yo me confundí en el, en el este PowerPoint, me puse sesión 6, pero en realidad es sesión 7, así que aquí estamos con Alejandra, con Gaby, y bienvenida Gaby, ¿cómo andás? están de pigme, ¿no? ¿Viste? Parece que tenemos que irnos después al, al, al lugar de al lado ahí, comidita. <ríe> sí, está bueno, ¿no? Así que ahí estamos ya comenzando la, la transmisión del taller de crecimiento. Especio, sesión 7, perdón que me confundí en el, en el PowerPoint. Puse sesión 6 allí, eh, pero corresponde a sesión 7. Así que este, vamos a intentar hacer lo que estamos haciendo todos los, eh, todos los martes, que comparto el, el link para aquellos que nos están viendo directamente desde, eh, desde Facebook. Así que entro allí al Facebook, veo el link y ya los paso a los que nos siguen por el canal de, o el grupo de WhatsApp. Así que bueno, bendiciones, gracias a los que nos están sintonizando o ya nos están este, eh, conectándose a través de, de esta red social, ya hay algunos que se están conectando, así que eh, voy a, a copiar el link, este link para que los puedan estar eh, listo, lo puedan estar haciendo directamente eh, en el grupo de eh, Efesios, ahí voy. Ahí está. Crecimiento Efesios. Ahí les mando el link. Pegamos. Hoy creo que está funcionando bien. Listo, ya estamos. Bueno, eh, qué bueno que podemos estar juntos en esta, hermosa, en esta hermosa noche. Decimos que casi es primaveral esta noche. No sé cómo lo están sintiendo ustedes, pero a mí me... me me está dando la sensación de que no está haciendo tanto frío. Está lindo, ¿Eh? está lindo ¿no? Sí, está, lindo. está muy bonito y, y, y bueno, este, gracias a Dios eh, estamos ahí eh, disfrutando de un día un poco más cálido. Ahí ya está Isabel Funes. Hola Isabel, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a los que nos están viendo en forma directa y a aquellos que nos van a estar viendo luego en forma diferida, también nos saludamos desde acá, porque después queda grabado esto ahí en la, en la red social. ¿Les parece, si oramos y ya nos vamos a la palabra, hoy nos eh, está convocando Efesios 5, del 8 al 21, ¿sí? ¿Puede ser? Eh, ahí está Isaura, Isaura Fiel, participante de este grupo. Eh, bendiciones, Isaura. Oramos. Señor, gracias por esta noche, gracias por todo lo que nos estás dando, gracias por este momento que podemos compartir de... Eh, estudio de, de reflexión de la palabra tuya, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por todo lo que nos expresó a través de esta carta, y gracias porque eh, siempre tu palabra es viva y es eficaz, y es cortante y nos eh, llega profundamente a nuestro interior, y, y nosotros, Señor, estamos sintiendo como tu Espíritu Santo está obrando a través de tu palabra, a través de tu guía, a través de tu presencia. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por los momentos aún dolorosos que estamos viviendo, porque nos llevan a depender más de ti. Gracias por cada enfermedad, porque también nos lleva a confiar en tu sanidad. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra restauración. En tu nombre comenzamos esta hermosa noche. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y también esta norma, Qué bueno que estés Norma, Norma Edith Moreira, que nos estás viendo, ahí nos estás saludando. Y, bueno, voy a estar comenzando eh, leyendo Efesios 5, 8 al 21. Acá le digo a, a nuestras fieles participantes que vayan buscando en sus versiones, vos tenés la NBI, ¿no? Uh -huh. La del lenguaje actual. Y vos tenés la Reina Valera. Sí, tengo también llamada. Vos tenés Dios habla hoy, también, perfecto. Hola, Mónica, bendiciones, Mónica, que también estás ahí. María Laura, bendiciones, María Laura, bendiciones. Bueno, vamos, ¿se escucha bien? Eh, a los que nos están viendo, les pregunto si se escucha bien, porque estoy directamente con el teléfono y solamente tengo la computadora acá como apoyo. Eh, pero quiero saber si se está escuchando bien, si se escucha bien, vamos para, para eso, ¿sí? Eh, y si no, avísenme, vemos a ver cómo podemos solucionar el tema Sí, me dice Mónica. Bueno, si se escucha bien, perfecto. Entonces, ahí, sí, ahí lo voy a agrandar un poquito la letra, aquí, para que lo pueda ver mejor. Y vamos a leer directamente desde el versículo 8 de Efesios 5. Esto es la Reina Valera, lo que les voy a compartir, ustedes compartan la, la versión que tengan. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes,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 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y bueno, ah, se escucha muy bien, me dice ahí Norma también. Bueno, muchas gracias por, por la información, ahí se, y de vuelta está muy bueno. Eh, J. Greer eh, nos... Eh, introdujo en un tema que para nosotros es bastante eh, interesante, que es la vida cristiana es una guerra. Lo, lo, lo pudieron escuchar, al, escuchar o, o, o ver a, al video preparatorio, introductorio de esta, de esta sesión. Eh, él comienza contando un poquito del de día D, de, o el día donde comienzan eh, los aliados a vislumbrar de que podían ganar la Segunda Guerra Mundial o podían, por lo menos, hacer retroceder a las tropas de Hitler. ¿Sí? Esto se dio en Normandía. Eh, creo que se cumplieron, no sé cuántos años, eh, fue eh, ahora, la fecha es en junio, no sé si fue el domingo, 5 de junio o 4 de junio. Lo que dijo, años? Sí, sí, pero fue ahora porque leí un artículo en, en Infobae que hablaba sobre el día de y daba una infografía de, de lo que había sucedido allí. Eh, y interesante eh, la postura de que nosotros estamos en una guerra. ¿no? Porque por ahí, a veces, nosotros pensamos que la vida cristiana es eh, todo lo que tenga que ver con, con las cosas buenas, con las bendiciones, y es verdad. Claro, cuando lo vi, pensaba, digo, bueno, la vida cristiana es venir a la iglesia escuchando palabra Recibir y otra vez transmitir, ¿también? porque muchos no lo hacemos a veces. Pero cuando dijo ser cristiano es estar en una batalla, no se cuenta que estamos en una batalla. ¿también? Y estamos en una batalla. Con un enemigo. ¿Con ¿Con un enemigo polenta. Polenta. Sí, sí, que no va a dejar pasar una. Exacto. Un enemigo que va a tratar de este, tomar ventaja de cualquier situación. Y nosotros, los este, cristianos, a veces no estamos con esta dinámica de, de saber de que estamos en una guerra, que la guerra es real y que evidentemente eh, cada uno de nosotros elige un bando. No hay eh, puntos medios, no hay eh, este, personas neutras, neutrales. No hay neutrales en esta guerra. Los neutrales son partícipes a uno de los dos bandos. Sí. Y lo que nos plantea acá es justamente eh, al saber de que estamos en una guerra espiritual, obviamente siempre estamos hablando espiritualmente, ¿no? Pero así es una guerra. Eh, nos habla como que nosotros somos hijos de luz. O por lo menos eso dice. A ver, la del el lenguaje actual, leen los primeros versículos del 5-8, porque la de reina Valera es muy clarita. A ver, la del lenguaje actual. Dice: No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así. Pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen, y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Bien. O sea, nos habla que nosotros somos o luz o somos oscuridad. No es que estamos en la luz o estamos en la oscuridad. O sea, somos. O iluminamos o no iluminamos. ¿Eh? O estamos oscuros. Y todo lo que tenga que ver con lo oculto tiene que ver con lo satánico. Por eso se llaman los poderes, los poderes ocultos, los que no están a la luz. Y todo lo que tenga que ver con la luz tiene que ver con los poderes celestiales, o los poderes divinos. Entonces, él dice que nosotros somos luz y que nosotros pasamos de ser tinieblas o oscuridad a luz. Esto es lo mismo dijo, o, o por lo menos esto dijo Jesús. Dice, ustedes son la luz del mundo. Nos dijo en Mateo 5.14. ¿Mm? O sea, somos la luz. Claro, entonces, vos, yo, nosotros somos luz. ¿Mm? Estamos iluminando. Y si bien es cierto que vamos a caminar en la luz, si vamos a, a, a ir hacia la luz que es Cristo, nosotros, al ser parte del de cuerpo de Cristo, nos transformamos en luz. Y por eso, nosotros vamos a estar reflejando lo que el Señor este, es. Somos como si fuéramos satélites, ¿no? como la luna que refleja la luz del sol. De que la luna refleja la luz del sol y por eso, nosotros vamos a estar iluminando. No sé si te tocó ver alguna vez una noche iluminada. ¿Viste alguna vez una noche iluminada? Donde parece que la luna está con, con, mucho, con mucho brillo y es como que, si bien es cierto, no se ve como a la luz del día, pero se ve bastante claro. Sí. no ¿Te diste cuenta? ¿Eh? Hay noches que son sí, hermosísimas, bien claritas, que se ve todo. Entonces, eh, así nosotros somos los que alumbramos con la luz del Señor. ¿Eh? Y somos esa luz. Por eso Pablo nos pide, a vos, a mí, que nosotros vivamos como hijos de luz. O sea, dice, chicos, muchachos, chicas, como ustedes lo quieran, adelante. Ahí está Eric ¿Cómo te va Eric ¿Cómo andás? Adelante. Eh, nos está dando el, la pauta de que nosotros debemos iluminar. O sea, debemos tomar partido de esta de esta guerra o de este, de este estado bastante catastrófico de, de conflictividad y que debemos iluminar. Entonces nos dice que vivamos como esos hijos de luz. Tiene que ver con nuestra identidad. Eh, el tema de la identidad es un tema tan profundo y tan eh, tocante, ¿no? Eh, cómo nosotros nos vemos primero como hijos, cómo nos vemos como personas. Eh, el otro día me, me enteré de una persona ya supuestamente grande, eh, no grande de, de, de edad, sino grande sí. de, físicamente, pasando sus 30, que recién se enteró que eh, su mamá biológica y su papá biológico no eran los que lo habían criado. Una persona grande. Y le agarró una crisis. O sea, le, tuvo una crisis, una crisis psicológica, una crisis psiquiátrica, y, y no era para menos. ¿no? Enterarte de que tu identidad eh, genética no es la que pensaste hasta ese momento. Y fue de la peor manera porque fue a través de una enfermedad. Y claro, cuando este, hacen los estudios genéticos se dan cuenta de que sus padres biológicos no eran los que pretendían serlo. Y ahí tuvieron que contar la verdad, que la habían adoptado a esta persona. Y nosotros, a veces estamos con crisis de identidad, los cristianos. No sabemos de quiénes somos hijos. Y acá Pablo nos dice, tengan bien en cuenta, sepan que su genética espiritual tiene que ver con, con el Señor. Ustedes son hijos, son hijas de luz. Y tienen que vivir como hijas, como hijos de luz. ¿eh? Somos Igual es que yo el, el, el otro día me estaba mirando en, en, en una de las grabaciones acá de la iglesia y cuando me miré y, y vi un par de fotos, y soy mi papá. Y mi papá era, y, o sea, a, a esta edad mi papá pare, eh, tenía los rasgos físicos que tengo yo. Obviamente con algunas diferencias y me, no me eh, así, allá, no sé. Pero genéticamente, sí, muchas gracias, Ahí ¿eh? me están trayendo una campera ¿eh? para el fresquito. Este, genéticamente no hay manera de eh, ir en contra de, de esos rasgos, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene rasgos físicos, rasgos, este, inclusive eh, palabras, actitudes que nos remontan a nuestros padres, ¿eh? a nuestra crianza. Y esto en nuestro ADN espiritual, ¿somos hijos de quién? ¿De Dios o no? Y si no nos parecemos a Dios, algo seguramente que está fallando. ¿no? Si mi pensamiento no se parece al pensamiento de Dios, si mis actitudes no se parecen a las actitudes de Dios, si mis palabras no se parecen a las palabras de Dios, entonces algo no está bien. Y esto me da mucho que pensar, ¿o no? ¿O no te da que pensar? Tenemos que vivir agradando a Dios. Claro, pero más que agradando, tenemos que vivir siendo este, eh, parecidos a Dios, ¿o no? Tenemos que ir pareciéndonos a Jesús, ¿o no? Porque el 9 dice, por su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Exactamente. Pero así como tenemos que caminar en la vida. Él. Claro. El, a ver qué dice la tuya, la tuya es de Reina Valera, ¿no? Sí. A ver, leílo el 9, también la Reina Valera habla del fruto, ¿no? El fruto de la luz. Sí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está, ¿no? O sea, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo eh, es ese, ese fruto que estoy dando? ¿Cuál es el fruto que, que, que me está caracterizando? Y me pregunto a mí, y, y te hago la pregunta a vos, ¿no? ¿Cómo, cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo, ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy decidiendo? ¿Cómo estoy sobrellevando mi, mi día a día? ¿Cómo lo sobre, sobrellevo? ¿Como un hijo de luz? ¿Como un hijo de Dios? ¿Como alguien que, que bueno, que hace lo que puede? ¿eh? Esa frase tan, tan nuestra y bueno, y es lo que hay, ¿viste? Y cuando te preguntan, y sí, bueno, es lo que, lo que me salió. Sí, bueno, pero eso que me salió, que está bien, da la cuenta de mi, de mi humanidad, pero eh, ¿está pensado o está basado en Dios? ¿O solamente en mi propio esfuerzo? ¿O solamente en mi, en mi manera de ver las cosas? Eh, habla, eh, claramente habla de la bondad, de la justicia y de la verdad. Ser buenos, ser justos, ser veraces. ¿no? Tremendo. Ahí está Delia Heredia. Hola, Delia, ¿cómo andás? Bendiciones. ¿eh? Y acá tiene que ver todo lo que, eh, todo lo que nos está hablando justamente eh, de la luz. Es cierto que muchas corrientes religiosas tomaron a la luz como algo positivo, como algo bueno. ¿eh? Iluminate, ¡ay, qué que luz que tenés! te dicen, ¿no? Hay tu aura. ¿eh? las vibras, te deseo buenas vibras, bueno, yo creo que esto tiene muy poco que ver con eso, sino que tiene que ver con la vida de Jesús, no y con esto que estamos viviendo nosotros ahora. Acá tenemos una luz espectacular, este, eh, creo que son, ahí estoy viendo dos lamparitas de, de LED que nos dan una muy buena iluminación, ojalá en tu casa también tengas muy buena iluminación, eh, yo tuve que cambiar en, en mi casa unos, unos plafones porque los que había puesto no, no daban muy buena luz. Y ahora cambié y sí, se ve perfecto, pusimos mucha más luz. Y esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, llenarnos de más luz o no. Había, eh, hay un ejemplo de, que, que le habrá pasado a, a, a muchas personas, pero justo le pasó a un pastor que estaba eh, en uno de esos lugares para almorzar, se fue para almorzar y estaba este, vestido de traje como, no sé si era un casamiento o una ocasión una especial y bueno, se fue a almorzar y bueno y estando en el almuerzo se ve que no se dio cuenta, como muchos de los varones que somos bastante torpes a la hora de comer y manchó un, un poquito su corbata con algo de la comida, ¿no? manchó un poquito su corbata la limpió y bueno no pasó absolutamente nada porque no, no, no se veía nada pero cuando salió al sol, cuando salió afuera, y cuando había luz, porque en el, en el restaurante, en el lugar donde estaba, no, no, no se veía mucho, pero cuando salió, se veía un manchón, un lamparón de aceite, ¿viste? Que, que los que lavan saben que el aceite cuesta un montón sacar, a veces no sale, y ahí se dio cuenta de que casi que echó a perder toda su corbata, y no se había dado cuenta adentro, porque cuando no hay luz, no vemos las cosas claramente, ¿o no? Cuando no hay luz, no, no las vemos claras. Ahora, cuando hay luz, se nota todos los detalles. Vos que andás en el, en el tema de, de, de la iluminación y de la este, proyección, bueno, los papás de Jericho también, ¿no? Este, la, la iluminación es fundamental, ¿o no? para mejor calidad de imagen para que se pueda ver y aparte es, para que se puedan divisar los detalles para que se pueda ver lo que se es está fotografiando exactamente lo es, no, eh, es como que no eh, captura buena luz de la cámara y entonces no muestra toda su definición exacto y vos querés la, la mejor definición y bueno esto pasa en la vida sin luz tenemos una muy mala definición con la luz del Señor, tenemos una definición espectacular. Y por eso, vamos a ver un poquito este tema en algunos pasajes. Vamos al Salmos 112.4. Eh, perdón, 112.4. Salmos 112.4. Acá tengo algunos que están acompañándonos con la Biblia. Vamos ahí a leer Salmos 112.4 y después Salmos 119.105. 112.4. 112, a ver, ¿qué nos dice en la Biblia del lenguaje actual? Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. Ahí está, ¿no? ¿Eh? Dice que vamos a guiar a la gente honrada como una luz en la oscuridad. No importa el, el tamaño de la luz, en la oscuridad cualquier luz se destaca, ¿no es cierto? Y el Salmo 119, 105, ¿lo tenés vos, Gaby? Sí. A ver qué dice. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Es lindo versículo, ilumbrera mi camino. Uh -huh. Isaías 61. A ver, al 3, 60 del 1, capítulo 60 del 1 al 3. A ver si lo tienen por ahí. 60 del 1 al 3. Sí, Isaías 60 del 1 al 3. Habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos de esplendor, porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. Una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz, y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel. Perfecto. Entonces, vuelve de nuevo a insistir lo de la luz, ¿no? Este, el brillo de la luz del Señor sobre su pueblo, en este caso, en una palabra profética, para Israel. ¿No? Eh, creo que la Reina obrera habla de levántate y resplandece. ¿no? Eh, bien, y hay otro versículo ahí, este, en Juan 1, del 4 al 5, fíjate, Juan 1, del 4 al 5, muy interesante lo que dice ahí, Juan 1, del 4 al 5. Estamos, estamos viendo el tema de la luz en, el, en, en los diferentes libros de la Biblia, tanto antiguo como nuevo testamento, como es un tema común para la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Juan 1 del 4 al 5? Cualquiera, vez. De la palabra nace la vida y la palabra es la vida. Es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruir. Ahí está. Fíjate, otra vez la luz como tema recurrente, ¿no? ¿Eh? Como la palabra, como la vida, como la luz, ¿no? Y 3, capítulo 3 de Juan. Del 19 al 21. A ver qué dice. Capítulo 3 de Juan del 19 al 21. A ver qué nos dice la, la reina Valera. Vamos a escuchar a ver qué dice. Y esta es la condenación. Que la luz viene al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que, que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas a el que practica la verdad viene a la luz. Otra vez, la luz como divisor entre los que aman la luz y los que aman las tinieblas. ¿no? Y dice, y los hombres amaron, cuando está hablando de los hombres, no del género masculino, sino el, los seres humanos. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿no? Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. sabemos vamos a leer Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. A ver, 2 Corintios 4, del 4 al 6. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero, no los, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Y ahí directamente está relacionado el Evangelio con la luz. ¿No? El Evangelio habla de las buenas noticias con la luz. Y el último pasaje que tenemos acá es Primera de Juan 1, del 5 al 7. ¿Sí? Primera de Juan 1, del 5 al 7. A ver, Primera de Juan, allá al final del... ¿Lo tenés? Sí. A ver, leenos. Primera de Juan uno del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna no hay ninguna tinieblas mía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Recibe también? Sí, recibe también. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perfecto. Entonces, desde el Antiguo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento, el tema de la luz se relaciona con todo lo divino, con el Evangelio, con la palabra, con lo santo. ¿sí? Y el tema de la oscuridad, totalmente con lo contrario, con lo diabólico, con lo pecaminoso, con lo poco claro. ¿no? Si nosotros hablamos de los efectos en, en cada uno de, de, de los creyentes de la luz, tenemos que hablar que cuando viene el Señor, hace como ese efecto de cuando se prende una luz en una sala oscura, cuando viene el Señor nos ilumina, nos muestra todo y nosotros podemos ver exactamente cómo estamos. Ahora, evidentemente en nuestra sociedad están los comportamientos que seguramente quedaron como resabios de aquellos que siguieron al Señor, los comportamientos moralmente aceptados y que están más relacionados con la luz y los comportamientos inmorales que están más relacionados con la oscuridad, ¿o no? ¿Eh? Si nosotros hablamos de oscuridad, casi siempre hablamos de peligro, ¿o no? Fíjate que cuando alguien quiere proteger una propiedad, ¿qué hace? La ilumina, ¿no? Le pone cámaras, le pone luz, ¿por qué? Porque no quiere que vengan, que los asalten, que los les roben en el momento donde no se ve, porque lo que no se ve tiene que ver con lo que este, eh, es más dudoso o es más peligroso, ¿no? La oscuridad termina siendo un eh, sinónimo de algo inconveniente, de algo que no nos conviene. ¿Sí? Casi todos los hechos delictivos se tratan de hacer en la oscuridad, ¿o no? Los robos, los robos más grandes tratan de hacerlo en las noches, en las madrugadas, cuando la gente está más descuidada. Y eso tiene que ver con lo que nosotros este, eh, estamos entendiendo de que Pablo está haciendo hincapié a lo que nos explicaba J. De Grid, de que estamos en una guerra y estamos en una guerra espiritual, Pablo vuelve a hacer hincapié en que en esta guerra nosotros somos la luz, el enemigo es la oscuridad. Nosotros somos los que tenemos que iluminar, el enemigo es el que va a tratar de quitar esa luz. Y ahora, fíjate que en el versículo 14 nos da una, una pauta, ahí la reina Valera dice, despiértate tú que duermes. A ver qué dice el versículo 14, la, la tuya del lenguaje actual. Eh, dice, por eso alguien ha escrito, alguien, okay. despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Bien. Acá, este, eh, cuando nosotros vemos un poquito de por qué está esta, esta frase acá, eh, creemos que tiene que ver con algo musical o con algo que se cantaba en ese momento. Los eruditos o los estudiosos, los exégetas bíblicos, eh, nos dicen de que esto no pertenece a una parte o a una porción del Antiguo Testamento sino que pertenece más bien a un canto o a un himno que se cantaba en ese momento de la, de la iglesia. Y habla justamente de despertar. ¿Por qué? Porque cuando estamos este, medio dormidos, nos pueden pasar por arriba cualquier cosa. Eh, hoy en día los que viajan en, en micros de larga distancia eh, tienen que tener mucho cuidado con sus pertenencias cuando se duermen. Porque cuando se duerme, ¿qué pasa? Si hay personas que son ajenos o, de, o, o amantes de las cosas ajenas, les quitan las cosas, les quitan la plata, les quitan las tarjetas, les quitan sus pertenencias. ¿eh? Y hay que, uno tiene que estar muy atento, tiene que estar muy este, expectante de que no te roben. Bueno, y acá nos está diciendo esto, despiértate tú que duermes, despiértate tú que crees que está todo bien, que estás confiado, o sea... Es como un llamado de atención que nos está dando, ¿no? Está diciendo, este, nosotros tenemos que despertar de esta letanía, de este letargo, de, este, eh, de esta somnolencia, y creo que es un llamado de atención eh, para todos, para los que vivimos en el Señor. De este, Lo que nos decía Alejandra, de que le llamó la atención y que es verdad, de que eh, nos, no, nos choca cuando nos hablan y nos dicen, mirá que estamos en una guerra, pero la verdad es esa, estamos en una guerra. Entonces cuando decimos, bueno, pero si estamos una guerra, entonces ¿qué estoy haciendo? Y sí, evidentemente no estoy con, como preparado para esta guerra, o no estoy como haciendo las cosas que tengo que hacer, o no. Pero me tengo que despertar entonces, y me tengo que preparar, y me tengo que poner en forma, y me tengo que, que alistar, y tengo que estar atento, y tengo que, bueno, estamos en una guerra. El versículo 16 de este capítulo 5 Habla de aprovechar el tiempo, ¿sí? Fíjate qué dice el 16. ¿Eh? A ver. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Bien, entonces, significa que no tengo que dejar pasar por alto nada. Porque el enemigo no deja pasar por alto nada. Él aprovecha cada oportunidad para hacernos este, eh, eh, daño, eh, tratar de... de, de de herirnos, tratar de hacernos dudar, el enemigo no va a perder el tiempo. Entonces, ¿por qué lo voy a perder yo? ¿Por qué? O, o más que nada, ¿por qué? ¿por qué estoy perdiendo tiempo? ¿Por qué no estoy aprovechando al máximo de mi tiempo? ¿O no? Entonces, cuando yo me pregunto esto, ahí digo, a ver, no, tengo que hacer algo más. Ahí en el vistazo al griego que nos hace el, el, el PDF, eh, no sé si lo, lo pudieron imprimir o, o, o tenerlo en forma digital. Eh, ¿Vos, Jeric lo recibiste en el grupo? No, no puedo porque se celular. No se te rompió el celular. Uy, qué macana. Bueno, este, eh, y, y fíjate después si lo podés ver en algún dispositivo. ¿eh? Pero habla de el, esa frase, de aprovechando al máximo cada momento oportuno, es redimiendo el tiempo o volviéndolo a comprar. ¿Por qué? Porque el, en la palabra griega es hexagorazo. ¿Te acordás del ágora o del agora? El ágora era el lugar donde este, se eh, juntaba la gente para las asambleas. ¿eh? El ágora o el agora. ¿eh? Y hexagorazo es el lugar de la asamblea afuera. ¿Y qué pasaba afuera de las asambleas o afuera del agora? Ahí era donde se compraban y se vendían los eh, siervos. Los eh, o las cosas que, que, que, que se encontraban. Era como un mercado este, muy, muy, muy fuerte. Y por eso, hexagorazo, aprovechar bien el tiempo, significa andar y volver a comprar lo que por ahí te robaron. O andá y volver a comprar aquello a que lo querías este, eh, recapturar, retener. ¿no? Entonces, esto de hexagorazo significa aprovechar el máximo, de buscar el tiempo y de como recomprar, lo que ya habías perdido y esto me llama la atención a mí porque por ahí estoy perdiendo el tiempo y este es el momento para que yo lo vuelva a comprar o lo redima o lo vuelva a ser útil y yo no sé lo que Dios te está pidiendo a vos, yo sé lo que Dios me está pidiendo a mí, pero sé que tengo que aprovechar al máximo cada oportunidad para hacer el bien y para aprovechar el tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿Cuánto más productivo puedo ser si aprovecho todas las oportunidades? ¿O no? ¿Te parece que podemos ser más productivos? Todos nosotros a veces decimos, ay, no me alcanza el tiempo. Es una excusa, lamentablemente, eh, bastante, bastante floja, una excusa. Y decimos no, y por ahí, porque tenemos tiempo para todo lo que queremos. ¿no? ¿O no nos hacemos tiempo para lo que queremos? Para lo que queremos nos hacemos tiempo. Sí, para lo que no y para lo que no queremos, ahí es donde nos falta tiempo, ¿no? Decimos, para no quedar mal, decimos, uy, no, me falta tiempo, no, no, no llego. Bueno, no es del todo cierto, lamentablemente no es del todo cierto. Y el Señor me está diciendo en estos versículos, o por lo menos me está llamando la atención, a que aproveche cada instante del día. Escuchaba eh, un economista que daba algunas. Eh, instrucciones o, o algunos detalles y decía cómo nosotros ganamos dinero, cómo vos y yo ganamos dinero. Y la mayoría, él hablaba del 90, hacía como un, un porcentaje, el 97% de las personas gana dinero vendiendo tiempo. ¿Qué significa eso? Que vos te pagan por el tiempo que te usan tus servicios. ¿No? Entonces, vos vendés tu tiempo y eso es lo que te pagan. Algunos lo venden más caro, otros lo venden más barato. Algunos venden este... Pero vos estás generando dinero vendiendo tiempo. Vos, yo, todos. Todos estamos generando dinero vendiendo tiempo. Son muy pocos los que invierten el dinero. Dice que menos del 3% de las personas son las que invierten el dinero y son las que más ganan. Y dice que la gente que porque muy poca gente invierte dinero porque tienen miedo a perder tenemos miedo a perder pero son poquitas las gentes eh, que invierten el dinero y lo que me está diciendo acá es que yo comience a invertir el tiempo y que el tiempo lo haga inversión y lo redima y que no lo venda todo que lo ocupe para algo que me sirva que lo ocupe para, para algo que bendiga. Y me, y me llama la atención. Cuando había escuchado esta otra frase y la relaciono con esto, digo, uy, señor, algo me estás queriendo decir. Yo tengo que redimir el tiempo, tengo que seguir haciendo cosas que sean bendecidas, productivas. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Y bueno, acá me dice, ¿no? Redimiendo el tiempo, aprovechar el día, a usarlo bien, a, a bendecir a otras personas, a ayudar, ¿no? Y, y, y, ¿Y qué son las cosas que tengo que dejar de hacer? ¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar de hacer? Cuando te estoy diciendo esto, no te, lo, no te estoy culpando a vos, sino que me estoy hablando a mí. Si lo tomás vos, bárbaro, mejor, pero yo me estoy hablando a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar de hacer? Y las tonterías, las cosas insensatas, las cosas que no edifican, ¿sí? El tiempo de ocio, que a veces este, lo disfrutamos tanto. Y es verdad, necesitamos un tiempo de ocio, sí. Pero que no sea mi objetivo de vida el tiempo de ocio. Porque si es mi, si es mi objetivo de vida, estoy mal. O que se transforme ese tiempo de ocio, como están haciendo algunos este, eh, gamers, chicos que juegan, y que vos decís, ah, mirá, qué bueno que, que generan dólares este, con, con los jueguitos electrónicos. Excelente, ¿o no? Fantástico. Y lo están haciendo, ¿eh? sí. están ganando mucho dinero. Y digo, ah, bueno, si lo transformaste el, el, el, el ocio en, en inversión, fantástico. Pero el Señor me está diciendo a mí que yo tengo que cambiar y que yo tengo que buscar lo que le agrada a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10. Habla. ¿eh? Habla de que, que no nos emborrachemos. ¿El 10? No. Sí, Ah, no, traten de hacer lo que agrada a Dios. Ahí está. Entonces. El 10 nos dice que tenemos que buscar hacer lo que le va a agradar a Dios, ¿no? Y este, habla de salir de ese, de ese sueño, de salir de ese, de ese letargo, salir de ese adormecimiento, porque lo que mejor está haciendo el enemigo con los hijos de Dios, con la iglesia, es que la iglesia esté un poco dormida. ¿eh? O que... Eh, apague la alarma, viste, no sé si te pasó a mí, este año me pasó una vez que no, que, que no sé qué pasó, pero me quedé dormido. Y cuando miré, el, el, la alarma mía es el teléfono, como la mayoría de los que usamos el teléfono como alarma, ¿no? Y cuando miré, había sonado la alarma, o sea, me, me marcaba como que había, estaba activa la alarma. Entonces se ve que yo la apagué, se ve que dormido la apagué. Y se ve que cuando la apagué me di media vuelta y seguí durmiendo. Cuando me desperté ya ya era tardísimo, ya tendría que, que, que haber comenzado la, la, la mañana hace 40 minutos. Así que como pude me, me, me, me vestí, me fui al trabajo y bueno, se tan. Y a veces estamos con ese sueño y a veces apagamos las alarmas del Señor. Porque el Señor te, te pone las alarmas y te dice, che, dale despertate. Dale, que hay que moverse. Y otra cosa que decía en el video era de que tenemos que ser activos para notar el pecado en lo que el pecado nos mata a nosotros. Claro. No, y, y, y despertarnos rápido, porque eh, las alarmas suenan, ¿eh? están sonando todas las alarmas. Hace eh, unos años atrás, más de unos años, más de 20 años atrás, hubo un accidente eh, con un avión que, que era de la compañía Lapa en Aeroparque y era impactante escuchar, el, porque el avión nunca terminó de despegar. Eh, falló no sé qué, qué cosa en el, en el despegue, y era impresionante escuchar eh, a los pilotos hablar y escuchar la alarma detrás. Y lamentablemente, este, como eh, no le hacían caso a las alarmas, y a veces la cosa funcionaba, el, el vuelo funcionaba, eh, por no hacerle caso a la alarma, esa vez, no sé, fallecieron muchas personas, y bueno, fue un, un accidente gravísimo el que pasó con Lapa, eh, y, y se escuchaban las alarmas en la, en la caja negra, vieron que ponen después, y a veces nos pasa lo mismo en la vida, y las alarmas están sonando, están sonando, están sonando en nuestra vida, y nos están diciendo, despertate, fíjate que esto no va bien, fíjate que esto está funcionando mal, y ¿qué hago yo? Las apago o las ignoro, y bueno, y sigo durmiendo. Me doy media vuelta, total está fresquito, pum me tapo hasta la, la cabeza y sigo el, el sueño, ¿no? Y no es eso, porque eh, lamentablemente la consecuencia la termino pagando yo y, y en el mejor de los casos solamente yo, en el peor de los casos todos los que me siguen a mí, mis hijos, mi, mi, mi esposa, mi familia, entonces, me tengo que despertar. Me tengo que despertar. Me tengo que alertar y tengo que levantarme. Eh, hablaba en el video de que la esposa de él se levanta rápido, ¿no? Eh, algunos tienen esa virtud de levantarse rápido. A mí es como que siempre tengo la marcha un poquito más lenta, ¿viste? El embrague no entra muy bien y los cambios cuesta de la mañana. Eh, así que tipo nueve y media ya, sí, ahí me despierto bien. Arranco a trabajar a las 7, pero a las 9 y media me, me despierto, ya estoy despierto, ¿no? O sea que lo hago medio de inercia todo, pero... Lo que pasa es que si no te levantas la primera alarma, sí, pues sí. está... Por ejemplo, estos días me estoy levantando antes de la alarma. Ah. Porque ya sé que si espero a dormirme ese último, esos últimos 15 minutos que, que espero a dormirme, no, sigo de largo. Entonces, yo tengo que levantar, porque el fruto del espíritu, tiene que ver con la bondad, con la justicia con la verdad, y me tengo que levantar para trabajar, me tengo que levantar contra la injusticia, me tengo que levantar para ayudar a los que están necesitados, de compartir como decía Alejandra, compartir la verdad del evangelio, compartir la palabra cuidando de alguien de alguien que está en necesidad tratando de darle una mano y como dijimos eh, ya es tiempo de comenzar a, a a levantarnos en el momento justo. Y ya es tiempo de dejar de ignorar las oportunidades que tenemos. Ya es tiempo, ya es tiempo. Ya mucho tiempo estuvimos haciendo este, eh, una vida no tan, no tan recta delante del Señor. Este es el momento de empezar a hacerlo, ¿no? De ser guiados por el Espíritu, como dice Gálatas 5.25, guiados por el Espíritu del Señor. Y nuestros propósitos a veces pueden ser muy buenos pero el Señor tiene cosas mejores para nosotros. ¿no? Y el Señor siempre va a querer lo mejor. Así que vamos a tratar de buscar que el Señor nos ayude en, ese, eh, en, ese, en esa vida del Espíritu que es lo que va a abordar ahora. Porque después, fíjate que en el versículo 18, ahí cita lo que nos decía recién este, eh, Alejandra, ¿no? que habla sobre la comparación con el vino. ¿no? Que dice el versículo 18. Dice, no se emborrachen, os pues perderán el control de sus actos más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien les llene y los controle bien es muy interesante esa eh, esa eh, comparación no hablan de eh, el vino y el Espíritu y por qué parece que eh, ambas tienen eh, algunas similitudes y porque evidentemente ser llenos del Espíritu es casi como estar borracho fíjate que en, en hechos en, en hechos dos hablaban de aquellos que estaban llenos del Espíritu que decían, eh, todos estos están todos borrachos. Porque evidentemente la llenura del Espíritu, y ahí hay un tema bastante controversial para aquellos que no, no cuadran con, con, con todo esto, dicen, no, pero eso era solamente para el tiempo de los apóstoles. Yo no creo que esto sea así. Yo creo que eh, el Espíritu Santo tiene eh, el, el mismo poder que tuvo en el, en el principio como el que tiene ahora. Y que si yo le pido al, al Señor ser lleno del Espíritu, voy a ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Y bueno, este, eh, en este tiempo no se ven tantas manifestaciones así, o por lo menos, este, no, no, no, no estamos tan, eh, eh, con, con, con tantas similitudes, pero eh, hubo un, un mover del Espíritu muy fuerte en Argentina y donde la gente quedaba borracha con, con, con el Señor. ¿Sí? Y de hecho, este, me ha tocado vivirlo personalmente a esto, y, y ver compañeros míos, este, eh, este, yo no, no, no, no, no tuve esa bendición, pero he visto personas que estaban totalmente eh, llenas del Espíritu, y, y bueno, y, y estaban totalmente eh, eh, llenas del Señor, y, y después entendí cuando vi, porque les cuento, eh, a, a modo de testimonio, eh, éramos un grupo bastante grande de, de, de jóvenes, y la mayoría de esos chicos que, que estaban llenos del Espíritu, después terminaron siendo pastores. Terminaron siendo personas muy usadas por Dios. Lamentablemente uno de ellos pareció este año, un muchacho joven, pero que hizo una iglesia de tremenda resistencia. Y lo vi lleno del Espíritu, lo vi este, eh, eh, casi como con los mismos efectos de la borrachera. Y digo, bueno señor, tenías un propósito con él, lo transformaste, lo cambiaste, bárbaro. Y creo que esto tiene que ver también con lo que eh, hablaba acá de, eh, de dejar esto, esto que es la, el, la escapatoria del vino. ¿Viste que hay mucha gente que se escapa en el vino? Como hay mucha gente que se escapa en la pornografía, como hay mucha gente que se escapa en la droga, como hay mucha gente que se escapa en el trabajo o en la soledad. Hay mucha gente que se escapa, se escapa de sus problemas y busca la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Y bueno, a veces es el, el, el cigarrillo de marihuana, otras veces es el, eh, el vaso de alcohol, otras veces es las pastillas o las drogas que sean, otras veces es este, la diversión y dicen, ah, necesito este, una noche loca. Y bueno, me divierto y es como que ahí ya está y, y me, me saco las ganas. En realidad nos estamos escapando de las cosas que no, eh, no están funcionando. Nos escapamos de nuestras inseguridades, de nuestros dolores, de, nuestras, eh, de nuestros fracasos. Y nos escapamos a veces en el vino, ¿no? Claro, y él decía ahí en el video que Dios es más, más grande que todos nuestros miedos. Que por ahí no, no, no nos damos cuenta. Y, y usamos todo eso, y él lo comparaba con el claro. vino, todas estas escapatorias. Porque bueno, en esa época decían que era el vino, pero hoy usamos, hoy otro, más. usamos un montón de cosas. Claro. Y entonces ahí está nuestra, nuestro problema. El, el poder del Señor es mucho más grande. Y el Señor nos puede hacer a cada uno de nosotros. Porque vos decís, ¿y bueno, pero quién me va a sacar este dolor? El que te va a sacar ese dolor es el Señor. ¿Y quién me va a, a llenar este vacío? ¿sí? Tanta gente sola, o tanta gente dolida, o tanta gente con, con diferentes este, situaciones. ¿Eh? Y, y el Espíritu de Dios es mucho más poderoso, y el Espíritu del Señor este, está dispuesto. Y yo creo que nosotros, eh, o por eh, ser dormidos, o por no aprovechar, no estamos aprovechando del todo el poder del Espíritu Santo. No lo estamos aprovechando, y creo que lo tenemos que aprovechar, porque el Espíritu Santo me puede llenar ese vacío que tenía. De hecho me lo llena. Y de hecho me transforma mi dolor, transforma mi soledad, transforma mi, eh, mi sentimiento de, de ahogo, transforma mi, mis ataques de pánico, los transforma, mis ataques de ansiedad, los transforma. Por eso el Señor me quiere llenar, dice, antes bien sean llenos del Espíritu, ¿no? dice Pablo. ¿eh? Y ahí habla de este, eh, una parte musical, creo que es el versículo... Si no estoy mal, el versículo 19, ¿no? Cuando se reúnen, canten salmos, himnos, canciones espirituales, alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos ahí tres este, eh, expresiones musicales. Están los salmos, están los himnos, y están las canciones espirituales o los cánticos espirituales que creo que dice la Reina Valera, ¿no? Entonces hay como tres categorías. ¿Qué serían los salmos? Bueno, los Salmos son las canciones este, eh, establecidas, entre otros, por David, pero por otros autores también, en el, el libro homónimo, el libro de los Salmos, pero son las canciones que se utilizaban como este, eh, palabra de Dios cantada, ¿sí? palabra de Dios poética cantada. Los himnos, ¿qué eran los himnos? Los himnos eran parte de la música griega que los primeros cristianos comenzaron a eh, transformarlo con letras este, cristianas. ¿eh? Por ahí la misma música, pero con letras cristianas. Y a eso se les llamaban los signos porque tenían ese formato eh, de escritura musical en ese momento. ¿Y qué eran los cánticos espirituales o las canciones espirituales? ¿sí? Por ahí eran canciones espontáneas, ¿eh? con muy poquita elaboración musical, pero con eh, mucha riqueza espiritual en ese momento en que estaban cantando en el espíritu. Y vos decís, ¿cómo canto en el espíritu? Bueno, esto este, eh, no es nada, eh, nada difícil de entender cuando vos y yo comenzamos a orar y a cantar. No sé si tenés la costumbre de eh, orar a la mañana, a la tarde, a la noche, en el momento que estés orando y lo haces con música. ¿Alguno lo hace con música? ¿Ora con música? ¿O lo hace solito? ¿No? ¿Más o Siempre menos? De la música. ¿Por ahí le bajas la música? No, que te perdés en la música, si es una canción que te gusta y te, te desconcentras. Claro, bueno, a, a los que tocamos música, a mí a veces me gusta este, hacer los devocionales con la guitarra, con el teclado, entonces me pongo y, y voy cantando algo, y por ahí me quedo con algunos, algunos tonos, o algunos acordes, y, y comienzo a, a, a orar cantando, pero a orar mientras estoy cantando. Y a veces eso se transforma en, en un cántico, porque tiene por ahí una, una, una pequeña forma musical y es como que repito esa, esa oración. Y esos son cánticos espirituales, cánticos que se van dando eh, en, en un formato que no, no está preparado o, o, o no está preestablecido, pero sí que yo creo que el Señor está obrando en esos cánticos. Entonces, Él me dice, ¿ustedes quieren comunicarse? Bueno, tenemos que hacer como el Señor nos, nos, nos dice. Hagamos este, un, una comunicación de animarnos unos a otros con los salmos, con los himnos. ¿Hoy te diste cuenta la cantidad de canciones que hay eh, cristianas? ¿Vos te diste cuenta? Es como que el mercado cristiano de, de, de, de música ha crecido tremendamente. Y agradecemos al Señor porque antes teníamos muy poquita música cristiana. Hoy tenemos muchísima música cristiana. Y a cuál es más linda? Y, y cuáles palabras que, por ahí uno escucha las letras y dice, esto me está llenando del Señor, o no te pasó. Por ahí no escuchaste una letra que, es, que, que te impacta el corazón y decís, wow, esto que está diciendo es como que lo quiero orar, como que me está animando. Hay una canción que, que, que me gusta mucho y que lo veo muy apto para celebrar la recuperación, eh, se llama De tumbas a jardines. Sí, muy bonita la canción y lo que dice y habla totalmente de la restauración del Señor. Yo, esto es obra del Espíritu. Y cuando la escucho y cuando la canto, digo, esto es como para orarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Es hermosa la canción. Pero hay un montón de canciones y que vos la escuchás y decís, este tremenda, hay una que dice, no hay nada, nada mejor. ¿Eh? No hay nada. ¡Oh! ¡Qué tremenda canción! Eh, eh, es esta creo que es. No hay nada, nada mejor. Y, y, y te pones a cantar solamente esa frase, y si te pones a levantar las manos y decís, Señor, no hay nada mejor. No hay nada mejor que vos. ¿Eh? No hay nada mejor. Y por ahí, esa sola frase ya te va llenando, y, y tenemos la, la bendición de tener tantas canciones que tienen tanto contenido eh, este, no solo poético sino tanto contenido bíblico, tanto contenido este, eh, doctrinal. Aprovechemos, aprovechemos, ¿sí? aprovechemos de, de, de poder hablarnos, porque a veces este, nuestras conversaciones es como que se desvían y comenzamos a hablar del país y de, no sé, del, del gobierno y de la economía y del aumento del gas, y viste, otra vez, ¡uh, la luz! Y no sé, y ahora está faltando gasoil, y falta nafta, y, y dónde cargamos, y no sé. Un lío, ¿no? Hablando de eso, ¿hay nafta sí. o, o, o tenemos solo con el gasoil? Hay poca nafta, pero hay... Hay poca nafta. Ya, no, hay gasoil, pero de, de, no hay... De ¿Hay nafta, no hay mucha? ¿Y nafta hay poca. No, están abasteciendo, y entonces que no tienen nada. ¡Uh! Y bueno, vamos a tener que cargar el tanque, ¿viste? Ahí ya me dejaron... Ya, ya entré en otro, en otro tema, ¿viste? Veníamos hablando del espíritu. Y viste, a veces nos desviamos y, y nos pasa... Claro, claro, ¿viste? Y, y, y, y, y te empezás a enganchar y te olvidaste de que el Señor tiene algo mejor para vos y para mí. ¿eh? Y bueno, fíjate, hay seis últimas este, indicaciones que nos da ahí en el videíto J.D. Grill en este pasaje, ¿no? Dice, miren con cuidado cómo andan. Viste que habla de las indicaciones hay seis, cinco, sí. eh, o cinco. Sí. Cinco. hay cinco bueno este, Miren con cuidado cómo andan. ¿sí? Y habla de que tenemos que andar a la luz de la palabra del Señor. Seamos cuidadosos con el tiempo. Esa es otra indicación que nos está dando. Eh, fíjate que hay algunas actividades que por ahí las vamos a tener que reducir y otras las vamos a tener que aumentar. ¿eh? ¿Cuál es este, en, en cuáles estamos invirtiendo nuestro tiempo de manera buena o mala, y ahí tenemos que cambiar. Dice, llénense profundamente del Espíritu Santo en todo momento y sobre todo en los tiempos difíciles. ¿no? Evitemos los escapes de vino, evitemos los escapes de, de, de, de las cosas que no son del Señor, ¿eh? y llenémonos del poder del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Cantemos esas canciones que nos bendiga, que nos redima en el corazón, ¿sí? Porque las emociones también tienen que ser tocadas con el gozo del Señor. Y por último, que bendigamos con las canciones a otros. Bendigamos con este, estas palabras bonitas a otros. ¿eh? Y con eso nos alentaba dejar de ser espectadores. Exactamente. Ser más activos, ¿no? ¿Eh? Que nos pongamos un poquito más activos porque el Señor tiene cosas mejores para vos y para mí. Muy lindo este pasaje, este, me encantó. No sé si vos lo, lo pudiste eh, este, eh, disfrutar, pero qué bueno que nosotros podamos tener esta, esta capacidad de decir, Señor, yo necesito hacer cambios en mi vida. ¿Cuántos decimos, tenemos que hacer cambios en mi vida? Esta semana que pasó, eh, he tomado algunas decisiones y ya estoy haciendo algunos cambios que creo que van a ser de mucha bendición. Este, y, y probablemente vos también, ¿no? Vos también estás haciendo cambios. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios, ¿no? Y bueno, yo te animo a que lo hagamos. Yo te animo a que busquemos y que le digamos, Señor, guíame a hacer las cosas mejores. Eh. Guíame a hacer las cosas más, este, eh, eh, con, con, con más perseverancia, con, con mejor... Eh, con mejor capacidad, con mejor efectividad para vos, ¿sí? Y bueno, Dios nos va a estar guiando a vos, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Te parece que oremos? Y ahí cerramos. Gracias, Hilda, por tus palabras. ¿eh? Es muy lindo eh, estar compartiendo estas, eh, estas eh, frases bíblicas que a todos nos bendice, ¿sí? ¿Oramos? Ahí nos mandó un mensajito Hilda, eh, por eso acá estoy viendo justo en el, en el celular. Oramos, Señor, gracias por todo lo que nos estás dando, gracias por la bendición de estar juntos una vez más. Gracias, Señor, porque entre tantas cosas nos estás diciendo que seamos tus hijos, que tomemos eh, en cuenta de que eh, somos hijos de luz, que estamos para bendecir, que tenemos que redimir el tiempo, que tenemos que ser mucho más eficaces en el, en el uso de, de nuestro tiempo y que tenemos que... Ser llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia, llenos de tu poder, de buscar esa, eh, esa plenitud de tu Espíritu, Señor, en toda circunstancia y más cuando estamos en dificultad. Eh, de las cosas que históricamente hicimos para aliviar el dolor o para eh, bajar la culpa, y queremos comenzar a buscarte a vos. Realmente como como vos mereces que te busquemos, Señor. Y queremos ser personas de bendición, personas que eh, saben buscar en el Espíritu Santo la redención que necesitamos. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias porque también nos vas a ayudar a bendecir a otros, a hablar con palabra tuya, inclusive con, con estas eh, hermosas canciones que también nos van a dar voz a personas que no te conocen. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por todo. Ahora te pedimos que nos ayudes, que esta semana sea una semana bendecida, que tu presencia nos esté tocando de una manera especial, única, y Señor, llena de tu Espíritu Santo a cada persona que te está pidiendo esa plenitud. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere el próximo eh, martes. Y bueno. en vivo que nos estuvieron viendo y nos estamos eh, encontrando próximamente martes a la misma hora, 20 horas bendiciones ahí finalizo la